Hoy nos vamos a un castillo, el de San Romualdo. Este convento fortificado medieval, en la actualidad es la sede del Museo Municipal de San Fernando. Entre sus piezas arqueológicas espero encontrar nuevas pistas acerca de nuestro templo. Así que, ponte las gafas de ver... Y la mascarilla... ¡Que nos vamos! Bueno, pues nos encontramos frente a estos esbotos fenicios. Del siglo VII cristo fueron encontrados también en el entorno de Santi Petri. Eh, son de bronce y me parece uno de los hallazgos más impresionantes de la zona, ya que sitúan perfectamente la época en el, en el contexto histórico. Y bueno, el central es una réplica. Creo que el original está... ...en el Museo Arqueológico Provincial de Cádiz... ...es una maravilla... ...representan... ...al dios Melcar... probablemente. ...y estos devotos son los que se lanzaban... ...al mar... ...se cree que se lanzaban al mar... ...cuando salían las naves o entraban... ¿no? ...para que los, los designios divinos... ...fueran propicios... ...esto de aquí abajo... ...son quema perfumes, ...también rituales... ...hallados en, la, en el entorno de las Islas Gadeiras... Venicios. ...estos se han encontrado también bajo el agua... Si ...os fijáis también todavía quedan... ...residuos marinos sobre ellos, y bien podrían estar sobre un altar para quemar incienso y hierbas aromáticas o, o perfumes para las divinidades. Esto es una réplica de una estatua hallada en el entorno de Santi Petri. ...entre los Bajíos de la Redonda y Moguerano... Eh, ...data del siglo II después de Cristo... ...y representa... ...a un emperador idealizado... ...quien pudiera ser Trajano o Adriano... ...por la época... ...y se descubrió... ...el original se descubrió en 1905... ...por unos buzos en esa área... ...y está expuesto en el Museo... ...provincial de Cádiz... ...esta es uno de los tesoros que, que oculta nuestra bahía... ...que este sí es, si fue descubierto... ...nada, vamos a continuar con la visita... ...esto que veis a mi espalda... ...es el corte esquital de la bodega de un barco... ...aquí podéis ver cómo... ...quedaban estivadas las ánforas en su interior... ...este tipo de ánforas se empleaba para almacenar y transportar el vino... ...pero las había de todo tipo... ...estas ánforas se hallaron en alfares como los del Cerro de los Mártires... ...y otros cercanos... ...y ponen de manifiesto la importancia de estas industrias en la zona... ...y sí, esto es un fastidio, pero es lo que hay... ...estas son lucernas halladas en el Cerro de los Mártires... ...pertenecen a, a la factoría de Caius Iunus Dracus... ...probablemente, y sin miedo a equivocarme... ...podemos decir que es uno de los grandes fabricantes... ...de ánforas y utensilios de alfarería... ...del siglo I después de Cristo... ...se han encontrado piezas de, de estas manufacturas... ...de, de este artesano... ...y empresario gaditano... ...en todo el imperio... ...y en toda extensión de Europa... ...incluso se conserva... ...alguna pieza en el Museo... ...nacional de Londres... ...vemos los sellos... Y aquí abajo, en esta, tendría el nombre, esto es la base de una lucerna. lo que pasa es que viene abreviado, claro, pues tienen que escribir ahí Cayu Junius Dracu, Cayo Juno Dracu, lo ha costado un poquito. Entonces normalmente viene abreviado como Ciundra o Iundra. Mirad qué interesante esta maqueta. Es la reconstrucción idealizada de, de uno de los talleres de alfarería que podemos encontrar en el Cerro, por ejemplo, Cerro de los Mártires. Y que vimos en el vídeo anterior. Si no sabes de lo que estoy hablando, aquí arriba te pongo el enlace. ...vimos en aquel vídeo, algo muy interesante... ...en esos centros de alfarería... ...y eran estos, los pozos... ...que ya mencionaban en los escritos antiguos de los clásicos... ...bueno pues aquí, en esta representación... ...tenemos uno aquí y otro en la otra punta, así se lo podéis ver... Menos y, y está muy interesante porque, como veis, el, todo lo que era la, la industria alfarera y también las obtenciones de bienes, como el agua, eran súper importantes en la actualidad. Bueno, en la antigüedad y ahora en la actualidad, pues aquí tenemos la maqueta para que veáis cómo es. ...bueno me encuentro en el interior de, del Castillo San Rumualdo... Eh, ...dentro del recinto, en este patio, enorme... ...el único sitio donde no tengo que llevar la mascarilla... ...porque tenemos día bueno. ...y bueno y aprovechar para poder quitármela... Y, ...y hablar un poco más con, con más tranquilidad... Eh, ...recomendaros a que acudáis a museos como este. Creo que es necesario darle un impulso a la cultura, que conozcáis el museo, todas las piezas que ofrece, que son un patrimonio de todo, una riqueza para todos y que lo disfrutéis como yo. Espero que te haya gustado el vídeo, que te, que te suscribas, si no lo has hecho aún, que le deja like, que, que difunda y... ...y que hayamos aprendido un poquito más juntos... ...en este nuevo episodio, muchas gracias".